Asistimos al primer campeonato, eh, un campeonato de pizza organizado por el gran visero, un gran amigo, un gran profesional como es eh, Antonio bussi desde aquí del restaurante 2. Eh, muy buenas tardes. Hola, muy buenas, que ven cuando nos vemos, ¿no? Sí, también <risa> cómo ha sido organizar todo este campeonato, las categorías y cómo, cómo está lleno. Sí, eh, nada. Eh, È algo che io già con, con il tempo pensavo di fare. Llevo molti anni con un'associazione che si chiama API, Associazione Pizzerie Italiane, che è un'associazione a livello mondiale, eh? principalmente ecco, a parte Malaga, però tiene sede in, in Dubai, America, e Irlanda. Per ora sta in, in progetto Messico e molta cosa más. E L'unica persona che lleva adelante questo progetto si chiama Iezzi che è il mio maestro da De sempre. E nada, abbiamo fatto un un progetto per Malaga, e accompagnato con Bruno, eh? con Bruno, che siamo amici da molto tempo, con Bruno Filipponi, e come vedete siamo allo massimo della italiana nella Cosa del Sol. E ahí stiamo progettando di essere una scuola. E per pensare abbiamo di es questo campionato che que durerà solo oggi, è una pizza con pescato, e qui come vei si sta molto concorrente di de, de tutta Spagna e alcuni d'Italia. sono categorie che que partecipano questo campionato. Sì, sí. sí, eh, no, vabbè, sono due specialità per questo anno, sta la tonda e pizza in pala, okay? E è pizza con pescato, nada más. Entonces, ahí la combinación que ellos han hecho con eh, algún, alguna, algún vegetal, eh, setas o patatas o cualquier cosa. Eh, vemos ahí al fondo que tenemos al jurado, ¿no? Eh, ¿Quiénes son los elegidos para formar parte del jurado? A la, a, tenemos jurado que son maestro pizzero Alcune è un critico gastronomo e del Sur, del periodico Sur, e abbiamo Badassà Corbaccio, che è una stella Michelin, che sta con un ristorante a Funghirola, e la un maestro pizziero, e uno di Ronda, Flavio, e poi sta Raffaele Bannò, che è di Tenerife, e... e Marco, che è di Tenerife, sono maestro pizziero e lo do che vi dicevo. ¿Qué crees que un jurado debe valorar más a la hora de clasificar una pizza para un campeonato? ¿Cuáles son los factores que tienen que intervenir? Pues los factores eso, son dos: técnica y calidad. Pero la calidad tiene muchos factores: ah, en el interior, la pizza, la masa, como está hecha, hidratación. La mescola di harine, eh, la consistenza, la, lo juntar, due prodotti differenti o tre prodotti differenti, un poco di estro, sono molte cose. La qualità è una parola, però dentro tiene molte cose da, da valutare. La presentazione, mi immagino che anche, eh, tiene un, un gran papel. Sì, sì, sì, la presentazione in principio, però, poi, già la qualità è, è principalmente la qualità della massa, come sta eccia, con quanto ora tiene, se si tiene idratazione, cómo está de, de, de textura, de, de, de sabor. Aparte del ingrediente principal que ya nos has mencionado, aparte los participantes tienen libertad en utilizar los materiales que... Que eran necesarios. Claro, cada uno viene con su harina, cada uno viene con su sistema, cada uno viene con su imaginación, entonces ahí es, es simpático porque eh, va a ver diferente cultura también perché uno spagnolo non è uguale all'italiano, sono uguali ma sono, sono differenti, no? un argentino non è uguale a uno è spagnolo, è di cultura e di maestro è differente, per esempio Giona giovane si sì, avvicina del de mio maestro e non è nunca cambiato, però sta la che magari se, se si mette in, in pizza differente mescola in cose, è positivo anche, cosa differente da, da avere, innovazione di pizza cómo se está viendo porque tú estás dentro estás viendo todo paso a paso no está quitando el ojo de encima a nadie es esto en este momento que te estamos entrevistando cómo estás viendo los participantes cómo estás viendo el funcionamiento de todo? bien da, da, da un lado estoy tranquilo porque vamos, el supervisor es ángelo y yes, entonces no no he tenido miedo Da otro lado para mí el primero como organizador porque siempre he participado entonces un poco de emoción un poco de, de ansia, ¿no? Pero bien, la cosa está yendo bien. Él tiene todo debajo de control. Lo jueces está haciendo su trabajo. Entonces, pienso que como primera vez, eh, es positivo una curiosidad que ya te hago yo también porque estamos viendo muchas veces que cuando hay concursos no de este nivel no de concursos no de campeonato sí que se ve mucha acrobacia a la hora de lanzar la masa y dar juego no a lo que está un poquito el show y el espectáculo es algo que también va a valorado o se está viendo también eh, a los en esto en este primer campeonato no hemos puesto eh, la la parte del de freestyle, así se llama en perdón. pero está en acto el próximo campeonato y si, seguramente hoy tenemos dos o tres eh, campeones del mundo de freestyle, seguramente va a ser alguna cosita, pero no de de, ¿cómo se dice? Non de cara, no es de para, para competición es solo para hacer algo de pelo niño. Bueno, y para finalizar, ¿algún favorito? tienes ya? No, no, son todos iguales, no, no, son todos Has perdido igual. la memoria, ¿no? Has perdido la memoria. Son todos iguales, son, todo igual. son todo igual. es un buen chico que ha dejado la familia, que ha dejado eh, la actividad para llegar aquí, para competir, para confrontarse, entonces hace falta que gane todo junto. Bueno, queda poco, ¿no? Ya mismo vamos a ver la entrega de premios, vamos a ver el ganador y vamos a ver cómo ha quedado toda la clasificatoria, ¿no? Sí, más o menos, bueno, vamos, en una hora sabemos el ganador de una competición y de otra. Enhorabuena, espero que se repita, ¿no? Año siguiente es el primero, pero seguramente que habrá muchos más después del éxito obtenido. Sí, sí, no, pues, seguramente el próximo año haremos el segundo y aprovecho para decir que eh, primer, en, en mayo hacemos el primer eh, curso para pizzero profesional. Pues nada, enhorabuena, muchas gracias. gracias deben de estar deliciosa, así que pues, luego a ver si la podemos probar. Muchas gracias. Gracias, gracias. ...hablamos con el propietario del restaurante 2... ...aquí en Cabo Pino, el señor Bruno... ...que ha tenido esta iniciativa... ...y bueno, vemos eh, el campeonato muy de cerca... ...aquí están presentándolo al jurado... ...y la verdad es que me parece que está teniendo mucha repercusión... ...para ser la primera vez que se organiza, ¿no? días. Sí, es la primera vez que organizamos una competición de pizza... ...hay chicos candidatos que han venido de Gran Granaria... ...y de toda España para esta competición y en futuro vamos a hacer curso para pizzeros quiere decir gente ya pizzeros, ya profesional para mejorar el tema de la pizza y lo vamos a inventar en este verano ya para dar más formación a los jóvenes nuestro objetivo es tener gente bien formado para presentar un producto de calidad ¿Realmente hay demanda de buenos piseros, de piseros profesionales aquí en la Costa del Sol? Mucha demanda, mucha demanda. El futuro también, y esta mañana la, la presentación ha dicho también que la fuerza está en la juventud. Un joven que quiere hoy trabajar bien, tiene que aprender bien, porque el futuro es de gente profesional, gente que no sabe hacer nada, que le dice, me pongo igual a que trabajo, esto no tiene sentido. Entonces, nosotros apoyamos a esta gente que quiere aprender con mucho cariño. Le damos cariño, le damos profesionalidad, le damos esto local a disposición para la gente que quiera aprender. Qué bonito. bueno Vemos aquí ya los premios que dentro de poco sí. van a ser otorgados a los ganadores. Todavía no se sabe, ¿no? No, ¿no? tenemos la competición, tenemos la currilla, que son gente profesional, y gente de aquí de Marbella para dar el voto final, esperamos que todo salga bien y que, sa que gane el mejor. Bueno, hay varios premios, ¿no? Vemos aquí, ¿no? Sí, varios, sí, ¿no? sí, varios premios, segundo la pizza, segundo la calidad, segundo los ingredientes, segundo muchas cosas. Bueno, señor Bruno, quería saber si alguna mujer también se, se ha presentado a este... Jornada. Hoy no, no había como, como pizzera, pero la mujer ah. hoy, el toque de la mujer es siempre más interesante que un toque de bueno, un hombre. Usted, ¿Cómo es para usted que es un profesional, ya muchísimos años con el restaurante, cómo es la pizza perfecta? Ahora que no nos escucha no, no, ninguna. No, no hay una pizza perfecta. Normalmente está siempre en la masa, en el ingrediente, que no sea pesada, que sea ligera. Eh, todo hay aquí eh, el jefe del Mulino Api en Italia, del, del Mulino Iacuone, Iacuone, que que estudian no hace harina como una vez. todo bien seleccionado con características diferentes entonces la, el tema de la pizza está mejorando muchísimo no es solamente un po de harina un po de llevatura no hay mucha cosa que tiene que hacer y para que salga una pizza en condiciones sea en el gusto que en la para adquirir es todo eh, estamos en un buen camino ...soy orgulloso que han participado tanta gente... Y ...soy orgulloso también... ...que podemos aportar aquí en barbella ...un granito de arena. Pues muchísimas gracias, enhorabuena por esta iniciativa... ...y bueno pues seguiremos con todo lo que hagáis aquí... ...ya sabéis que somos seguidores... De, ...de vosotros, de vuestro grupo... ...así que enhorabuena. Gracias, gracias Elena, gracias. Hombre, para el ayuntamiento... Es, ...digamos lo que estamos buscando... Es ...de la delegación de fomento económico... ...y pymes desde que empezamos a trabajar... Eh, ...dice Bruno que lo que aporta es un granito de arena... ...yo creo que aporta una playa llena de dunas... ...o sea, Bruno tiene aquí una instalación espectaculares... ...y la está utilizando... ...es decir que el programa Marbella Forma... ...por poner un ejemplo, parte de, de aquí... ...ellos aspiran, yo creo que lo, lo van a conseguir... ...ya han puesto unas piedras muy, muy importantes... ...de ser la primera escuela de hostelería privada... ...de, de toda Marbella y están en esa línea... ...con lo cual desde aquí nosotros agradecerles... ...no solamente que hoste por la formación de, la, de las personas... ...y encima gratuitamente, el Ayuntamiento no pone... ...como sabéis, eh, coste alguno, ellos asumen todo... Eh, decir que... ...nos traen unos talentos que a nosotros nos interesan muchísimo... ...para que la gente tenga la oportunidad de Marbella... ...no tengan que salir fuera... ...con lo cual muy muy contento de la iniciativa... darle la enhorabuena de verdad... ...porque lo están haciendo muy muy bien... ...en todo este tiempo llevan trabajando... ...desde aquí desde dos... ...y todo lo que han hecho en su trayectoria... ...que es muy amplia también... ...así que darle las gracias por lo bien que lo están haciendo... ...y por la repercusión que está teniendo... ...en todos los desempleados de la ciudad... ...y, y la gente que quiere aprender... Y, ...y aquí encuentra un punto de encuentro muy muy importante. Gracias. El, el presidente absoluto de la dell'Associazione Pizzeria Italiana del Mondo Api, chiama come Api, e, penso che sta contento e felice per la prima veste che c'è questo e che volvemo a serlo, vero Angelo? Sì sì, contentissimo, una, una location importante, una cittadina importantissima, bellissima e, e bene, insomma eh, portiamo ancora di più il nome del Made in Italy in Spagna. Un e, bocca al lupo ai ragazzi, vediamo effettivamente la, anche il grado diciamo, di, di perfezionamento per che si può fare sulla pizza. E in bocca al lupo a tutti e grazie dell'ospitalità. Por supuesto, la señora Giusepina también está presente en este campeonato, que es el primero que se realiza, pero espero que haya más, y que la próxima vez haya más mujeres. Esta semana, que se celebra también el Día de la Mujer, y como mujer empresaria, yo creo que también Giusepina tiene algo que decirnos. Aquí da de mucho apoyo a la mujer, de hecho, hay yo creo que tanto igual hombres que mujeres trabajando en, su, claro. en el Grupo Bruno. ¿no? Claro que sí. La, el próximo campeonato me voy a interesar yo eh, directamente, que personalmente, que van a venir más mujeres, porque estoy convencida que también hay mucha mujer eh, que quiere aprender este trabajo. Es un trabajo tan bonito, tan eh, que, verdad, me estoy sorprendida que no hay tanto hombre hoy y no hay mujer. Yo quería destacar este punto, Josepina, está muy, muy bien que usted lo haya mencionado, porque vayan a pensar que eh, estamos haciendo como una exclusión, que es solamente para hombres el campeonato, y no, es que no se han apuntado porque también se ha hecho eh, todo como muy rápido y no ha dado a lo mejor tiempo, pero sí que en la escuela que se va a formar aquí de lunes a viernes va a tener la oportunidad de tener un diploma, la mujer también que se presente, claro. para tener un diploma ya de profesional como oficina. Claro que sí, claro. Y bueno, las mujeres somos muy habilidosas, porque igual hemos hecho y se ha destacado ya trabajos en todos los sectores... ...mujeres que, que llevan un autobús, que llevan camiones, hoy día hemos visto guardia civil, esta, la policía... ...hemos visto que la mujer puede hacer el mismo papel que el hombre y el hombre el mismo papel que la mujer... ...menos tener hijos, pero sí puede también apoyar todo eso. Claro que sí, la gente, la mujer que se quiera apuntar eh, aprender a hacer la pizza pueden venir de Bruno Sulmare, que allí la atenderemos y le explicamos cómo funciona esto. Josepina, ¿ha intentado usted alguna vez hacer una pizza? ¿Lo ha intentado? Yo la he intentado y lo he eh, hecho, y lo he hecho eh, soy hacer la pizza. ¿Sí? Muy bien. Y no solo la pizza. Eh, mi marido me dice que soy la mejor cocinera. <risa> Porque sí. cocino mucho sí. para mi marido. ...no para el restaurante, para él... Hace con cariño, como lo hace usted, seguro que sí. es fabuloso... ...ahora tenemos el jurado, que hay muchas personas profesionales... ...que están formando parte del jurado... ...pero para usted, ¿cuál sería la pizza perfecta? ...o cómo debería, por lo menos, mm, estar... ...para servir a un cliente, que es eh, lo principal... ...es que la pizza no es como mucha gente piensa... ...la, la pizza tiene un proceso... Tiene que levitar eh, tres días antes, Tiene la, una persona que no sabe hacerlo, una dama de casa piensa que hace la masa después de una hora hace la, la pizza. No, eso tiene un proceso largo, es un, un arte hacer la pizza, Ciencia, cariño, todo, cariño, amor, todo, eh, amor, todo, todo. todo. todo. todo. <ríe> exactamente aquí hay escuela y, y aprender nunca está de más y podemos tener nuestro título de profesionales en la pizzería y además que hay mucha demanda y mujeres no se ven así que yo creo que es importante que empujar mucho que viene mucha mujer que se apuntan exactamente que se apuntan claro, a apunta bruno solmar uh -huh. claro, eh, otras que... cosas domingo por la noche aquí en dos marbella eh, ...tenemos una, una pareja, un homenaje a la mujer... ¿Una pareja va a bailar? ¿Tango? Sí, exactamente... ...entonces que se apunte a muchas eh, mujeres... ...porque va a ser muy divertido... ...muy muy divertido, Venganza. porque viene Graciela... ...tú la conoces... Sí, claro. ...ella baila divinamente... Eh, ...le va a gustar a todo el mundo que viene... Que está bonito el tango. a todo el mundo a, a venir pues en gracias. Dos Marbella... Muchísimas gracias y enhorabuena por esta iniciativa y todas las iniciativas que tenéis, que son todas brillantes. Gracias. Gracias a ti, siempre un placer.